Ay, qué nervios, qué nervios, estoy muy nerviosa. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, estoy muy emocionada por este video, estoy muy contenta, estoy... No sé, se nota mi cara, ah, y aparte pues ya traemos de qué producción va, el maquillaje y así, y... En este video, como pueden ver en el título de aquí abajito, el día de hoy eh, cumplimos, el día de hoy, 9 de septiembre, cumplimos dos años en la comunidad de Booktube. Y la verdad me tiene muy emocionada, muy feliz y no sé, he estado como pensando todo, todo, o sea, si no hubiera entrado a la comunidad, si no hubiera animado a subir mi primer video así ya tal cual dándole la cámara y todo eh, no sé qué sería de mi vida ahorita, o sea, cuando sales de la universidad es otro rollo sí tienes que trabajar y todo, pero necesitas como algo más, ¿sabes? un propósito, algo chido que digas, mmm, tengo mi trabajo pero también tengo esta cosa que me llena, ¿saben? Y no sé, el estar aquí en la comunidad de YouTube como de Bookstagram me gusta bastante. He conocido a muchísimas personas que para mí han sido y han vuelto tan importantes en mi vida. Y pues nada, como dice en el título de aquí abajito, vamos a estar reaccionando a nuestros primeros videos. Y ¡ay, qué emoción! Un poquito de contexto. Eh, yo desde hace muchísimo, desde que estaba en la secundaria, quería hacer videos, pero por una u otra razón, me daba pena, no tenía una cámara que se viera bien, eh, no tenía tampoco un celular chido y eh, no sabía qué rollo con esto, ¿ah? entonces a mí me daba pena y eh, pues ya, aquí estamos, también subía, ah, subía diferentes videos, yo me acuerdo que antes subía videos súper random, o sea, de mis amigos, después... Descubrí como el formato del document Your life y comencé a subirlos Y cuando salí De la universidad, amigos, quiero que sepan esto en este Justo en esas temporadas Yo estaba de que devastada No, sí devastada, o sea, o sea, sentía como Un nudito en la garganta de, güey, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo trabajo No tengo otra, o oh, un propósito Así que tú digas, mm, quiero hacer esto que Me gusta, vamos ya de una vez a reaccionar A los videos, ay Qué nervios, hay muchos videos Muy buenos no les voy a poner de que los document your lies porque, pues, no. Eh, ay, qué buenos, qué nervio, la nervia, de veras. Dato curioso, amigos. Uno de los videos que subí así, frente a cámara, fue cuando hice el video de Bookcamp Klaisa. Eh, ahí, como que se me quitó el miedo. Y ya di, meses después, fue cuando ya de verdad me animé a poder subir un video hablando de. Hablando de un Básicamente Ay, qué nervios Hay uno que dice bloqueo de lector Ahí no estoy hablando de libros Pero el primer libro que reseñé Fue Hashtag más gordo el amor Entonces vamos a ver qué onda qué... Ay, Dios, qué nervios O no sé si ver el bloqueo de lector A ver, vamos a ver el bloqueo de lector Ay, que me va a dar mucha cringe A ver, ok Adelante Lo que hacía mucho era que hacía como tipo sketch en mis videos Para darle como esa intro <ríe> O sea, estaba toda tonta A ver ¡Oh! ¡Nuestra intro! Estaba totalmente diferente <ríe> Súper chapísima la intro, de veras No manches, teníamos estos foquitos en la parte de allá y esto no era, o sea, nuestro fondo era la cama, pues. Ay no, la música estaba súper fuerte y no se alcanzaba a escuchar. Oiga, yo ando con todas las energías del mundo, o sea, yo creo que ese día tomé mucho café. Vean, de verdad vean, vean. La energía super full que tenía, o sea, <risa> no manchen, eh, quiero mencionarles algo, cuando comencé a grabar, me animé bastante, porque les digo, ya había salido de la uni, no sabe qué onda, y dije, bueno, ya, chicle pega, pega, no, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, eh, que ya no queda en mí, sino ya pues en lo que dirá el, el tiempo y el momento y así, y lo grabé justamente con una cámara para fotografías, o sea, uh -huh. duró mucho tiempo para poder comprar esta cámara que me está ayudando y me está haciendo un parote, porque pues la cámara se voltea y ya me puedo ver. La verdad, wow, qué cambio. Vamos a ver el que sigue, que es reseña hashtag más gordo el amor, que es como les digo, el primer primer video que grabé ya así tal cual, hablándole a la cámara bien de un libro y todo. No había pasado nada y habíamos cambiado la intro. ¡Qué rollo! Me acuerdo que las intros siempre las grababa con eh, Filmora. ¿Cuándo decides comprar un boleto de lotería? Ya cuando estás súper decidido a arrojarse a las vías del frente. Qué emoción verme hace dos años después de este video. Algo que no les platiqué, que para la, para hacer la primera reseña del canal, que hashtag más gordo el amor. Batallé un montón No se imaginan cuánto O sea, terminé de leer el libro Y yo tenía esas ganas De querer compartírselo a alguien Pero obviamente mi grupito de amigos de la uni No leía, bueno, lo no leé Ni tampoco el grupito de amigos que tengo ahorita Tampoco leé eh, Y era como de, dude, pues a quién le digo O sea, necesito <risas> Expresarme, necesito decirle A alguien, y no Entonces, eh, varias veces Dio muchas vueltas en mi cabeza esta idea de, bueno, ya Daniela, sube videos, sube videos, sube videos, o sea, ya subes Document Your Lives, ya viste que en el video de Bootcamp Klaiza eh, tuviste una respuesta, o sea, nuestra personalidad agradó a las personas y así, eh, y te quitaste el miedo de hablar enfrente de una cámara, y ya, o sea, no hay ningún problema, va a ser todo muy fácil, grave error, porque el primer video no me dejarán mentir, a todos nos, va, nos ha pasado que el primer video hablando frente a la cámara de algo que te gusta, o sea cuando no tienes experiencia hablando enfrente frente a una cámara neta sí te da mucha pena, aunque yo sé que no hay nadie viéndote alrededor, te da pena, te, no sé por qué, pero te da pena, Es porque, qué raro, o sea cómo le hago, ¿verdad? y duré mucho para poder grabar este video porque no hice un guión no escribí nada, o sea, mis ideas principales, absolutamente nada O sea, solamente fue como toma la cámara, el tripié, grábate y lo que salga Entonces sí me tardé un montón Ya tenía la idea como la intro más o menos de qué es lo que quería decir Pero ya el hablarles de un libro así, me tardé mucho, me tardé bastante Vamos después a ver este otro video que es eh, Storytime de mis experiencias paranormales Como ya vieron en el título de aquí abajo Les voy a hablar acerca de mis experiencias paranormales what ¿Cómo que tus experiencias paranormales? Ay, miren y Se nota ya aquí bastante que ya me había soltado un poquito más Para hablar frente a la cámara Y como pueden ver hay como cositas ahí De Halloween están calabazas, una calavera, una muñeca, toda rara y detrás está un cuadro de Edgar Allan Poe. Por qué no hago un story time de mis estrellas paranormales y aprovechando el mes de octubre, pues les traigo este video, así que espero que les guste. Bueno, la primera historia es esta. antes. Apenas no, iba a decir sí, sí, sí. eso <risas> ¿Por qué no sí, sí, sí, sí. tengo? Porque, sí, sí, sí, sí. porque no tengo normal. música de fondo Vamos a inventar a, a ambiente o sea, a este, este, este lugar Así que, así que, que no, no no no sé Muchísimo Hacer Ay, mira Te rey mi La producción no, Y aquí ya estaba mejorando mucho En lo de la edición Ay, esto me emociona bastante, ¿verdad? Ay, qué bonito Felices dos años eh, Daniela del futuro Felices dos años ¡Qué padre! Espero que este video lo vuelvas a ver después eh, y que también te diviertas mucho reaccionando este video y así. ¿Y qué más? ¡Nada! Muchísimas gracias por apoyarme en todos estos dos años que llevamos en Booktube. Es muy corta el tiempo, pero sí, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias por todas las personas que han venido llegando a mi vida, que han venido llegando al canal. Eh, si eres nuevo a este canal, bienvenido, bienvenida a este canal. No tengo más palabras que decirles, más que muchísimas gracias, gracias infinitas por muchísimos más años aquí en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye!